fuerza de lucha por el crimen con la señor ministro de gobierno, magistrado, el presidente de Partido. saludamos a los señores generales, general primero, pues. máximo Johnny Aguilera Montesinos, hacia el viceministro de seguridad ciudadana, señor Roberto Ignacio Río Sánchez, hacia señor subcomandante, general jefe de estado mayor policial, señor general primero Juan Ponce Mala, señor general primero, Álvaro José Álvarez Línez, inspector general de la Policía Boliviana, al señor Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, señor Coronel Des John Yumar Chávez Pascopé. Saludamos al señor Coronel de Francisco Algarro Vidal, Reclamé, Director Nacional de Seguridad Pública, a los señores Directores Nacionales, al señor Comandante Departamental de Policía La Paz, señor Coronel de Ismael Tito Víctor Valdas, a los señores jefes Gracias oficiales, sí. suboficiales, sargentos, personales de servicio ¿no? amigos de la prensa, iniciamos de esta manera esta conferencia sobre los casos me... más relevantes investigados por la Fuerza Ministerio el fútbol. Serán las palabras de señor Seguardo, del señor Magister Carlos Eduardo, del señor cambio, ministro de Gobierno. y todos los presentes. A continuación, queremos presentar a todo el pueblo boliviano los primeros resultados de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidios, creada hace pocos días por instrucciones de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Es en este sentido que comunicamos la recaptura de dos sujetos implicados en un feminicidio y violación y en un descuartizamiento asesinato, en atención a que no existía tipificado el delito de feminicidio antes del 2013. ...quienes se encontraban libres después de que fueron sentenciados correspondientemente a 30 años sin derecho a indulto. El primero de ellos es el señor Félix Alejandro... Alfredo, perdón, Ferreira, que fue sentenciado por feminicidio y violación a 30 años... ...y el segundo el señor Rubén Centellas por el delito de asesinato y posteriormente un descuartizamiento de una mujer también a 30 años. No obstante, a pesar de ello se encontraron en libertad condicional por decisión unilateral del juez ya conocido como el juez Alcón. Esta es la demostración de que vamos a continuar trabajando día y noche para dar justicia a las víctimas de un sistema judicial corrompido y de violencia machista. Así también me permito adelantar que en el mismo juzgado del señor Alcón se han encontrado otros cinco casos de características similares razón por la cual la Policía Boliviana y el Ministerio de Gobierno están tomando todas y cada una de las acciones correspondientes para dar con el paradero de estos sujetos y proceder a la aprehensión conforme norma. Al respecto debemos manifestar que tenemos una visión ética y un compromiso con las víctimas y sus familiares y con todo el pueblo boliviano. Y no duden que esta cruzada que estamos llevando a cabo ya está teniendo sus primeros frutos, porque no podemos seguir viviendo en un país donde puedan matar y violar a las mujeres y luego quedar impunes o libres por una justicia corrupta y subordinada de distintos consorcios judiciales e incluso consorcios también médicos que vengan por sus propios intereses y no por las víctimas, y a fines de transparentar el trabajo que está efectuando el Ministerio de Gobierno la Policía Boliviana de manera coordinada con las instituciones preconstituidas y los distintos órganos preconstituidos en el estado plurinacional voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentar a estos dos sujetos que han sido recapturados por la policía boliviana. Al respecto, manifestamos que este tipo de acciones la vamos a realizar en todo el territorio nacional. Sabemos lo que cuesta al las y los familiares de las víctimas por la justicia, por distintos feminicidas y violadores en nuestro país para adquirir una sentencia con calidad de cosa juzgada. Y no vamos a tolerar que jueces, con fines netamente personales, empiecen a liberar a feminicidas, asesinos o violadores en el territorio nacional vamos a continuar con este trabajo de la investigación de la revisión de los casos de violación y feminicidio para dar con todas aquellas personas que se hayan beneficiado de una justicia corrupta en nuestro país Retírenlo, por favor muchísimas gracias ¿Alguna duda o pregunta? Otras cinco personas que están siendo buscadas, ¿por qué delitos ellos estaban eh, con detención? Por favor, y en qué departamentos? Todos estos cinco casos de los cuales hemos citado precedentemente son casos que estaban siendo revisado por el juez Alcón del consejo de la magistratura ya ha intervenido este juzgado donde desempeñaba funciones el ex juez de apellido Alcón, por tanto hemos encontrado cinco casos de características similares en los cuales habría beneficiado asesinos y feminicidas en el departamento de la paz, no obstante manifestamos que este tipo de investigación se va a realizar en todos y cada uno de los jueces de ejecución penal en todo el territorio nacional vamos a investigar, ya se está realizando producto del trabajo de esta comisión intercambiar información entre el régimen penitenciario el consejo de la magistratura, el tribunal supremo de justicia e incluso el tribunal constitucional plurinacional queremos saber si en todo el territorio nacional existen feminicidas asesinos o violadores que tengan sentencia ejecutoriada y no estén cumpliendo las penas o las sanciones ya citadas en su correspondiente sentencia. Ministro, una decisión sí, por favor, en los de los dos casos, dos elementos la ya se indagando para dar con el paradero y la recaptura de los acusados que habían sido favorecidos también por el ex al igual que en estos dos casos no queremos vertir ni dar mayor elemento <risa> a los distintos medios de comunicación para no perjudicar las tareas de investigación que está Efectuando la policía boliviana en la recaptura de estos cinco sujetos. Por eso es que el día de hoy no estamos presentando listo, listo. ni los nombres ni los domicilios de estas personas para luego poder mostrarlas a los medios de comunicación y que cumplan oye, oye, oye, oye, las sentencias lleno, con las cuales sereno, tu memoria, tu fueron, lleno, fueron fu destinados lleno, a prestar ¿sí? su prestación de libertad. Eh, eh, perdón. Que fueran destinados a seguir una condena en un centro de rehabilitación en nuestro país. Ministro, Sospecha de la derecha a su al respecto respecto a todas y cada una de las denuncias que se presentan dentro del territorio nacional son investigadas por la policía boliviana cualquier denuncia que se efectúe por cualquier ciudadano de nuestro país son investigadas con la misma seriedad tratándose de un expresidente que se siente perseguido se tomarán los recaudos correspondientes para precautelar su vida y su integridad ministro, ¿Ministro usted, la, en el, me caso, me de en el caso de David la ministro, el informe de la DEA indica que él había estado vinculado a temas de narcotráfico ejerciendo la función ¿Ban, de director de, de la bolsa antidroga ¿Ban, ban, ban, se va a investigar los vínculos David, la ministro, cuando él ejercía el cargo desde ese momento si me permite otra consulta, ante esta nueva penetración del narcotráfico en filas del Verde Olivo, ¿amerita tal vez ministro que se indague los patrimonios de los ex jefes policiales y actuales jefes policiales? Al respecto debemos manifestar que se han redoblado los mecanismos de supervisión para el personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el narcotráfico. Cada efectivo policial que ingresa a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, se verifica que no tengan procesos disciplinarios pendientes y luego se les toma un polígrafo correspondiente para determinar si tienen las cualidades o no para prestar funciones en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Cualquier persona, cualquier efectivo policial que quiera formar parte de la FLN tiene que cumplir estos y otros requisitos. Estamos trabajando de manera transparente, mostrando al pueblo boliviano y a la comunidad internacional los resultados obtenidos no solo en la gestión 2021, sino también ahora en la gestión 2022. Vamos a continuar con este trabajo que ha sido felicitado por la comunidad internacional, la pasada gestión, y queremos seguir trabajando así, de manera coordinada con todos los países de la región para desbaratar a posibles organizaciones criminales, que quieran asentarse en nuestro país, sean o no efectivos claro, del orden no, público, sean efectivos o no dentro del territorio la nacional. La hemos visto de lo que produce los Chile. operativos y el trabajo Transporte. coordinado con los países de la región de que hemos logrado capturar la incluso a policías civiles dentro del territorio nacional, piloteando helicópteros y si transportando podemos, sus si de un país hacia el otro. Nosotros no miramos los cargos para luchar y contra el narcotráfico, lo de vamos tiempo. Tiempo. a seguir haciendo de manera eficiente y eficaz, porque es lo que nos ha pedido el pueblo boliviano. Ministro, volviendo al caso del juez ex juez Alfonso, por inicial, favor. ¿Habría relación con una abogada, Paco, que dice, que ¿Te era la, la que, ¿Te que buscaba de la los, inicial, los inicial. casos dentro de la cárcel? ¿Habría también un, un dado no, conexo con la gente la de México la la de los ¿Qué datos más se tiene del entorno de Alfonso que operaban jueces, fiscales y abogados? No Producto de las declaraciones del señor Richard Chocke, manifiesta que le habría entregado la suma de 3.500 dólares americanos y el punto de contacto sería una abogada de apellido Paco. Continuando con las investigaciones y el trabajo prolijo de la policía boliviana, se ha logrado la aprehensión de esta, de esta doctora de, en Derecho, en su correspondiente el, señal, perdón, y la justicia ha determinado su correspondiente detención en un centro de rehabilitación en el departamento está, de la paz, si existiese alguna otra persona con las cuales estaría siendo contacto, en la contacto entre las personas privadas de libertad y la justicia boliviana en contra del derecho, también va a ser investigada por la policía boliviana y presentará las denuncias correspondientes de oficio, hasta este momento así lo hemos hecho, lo hemos presentado ante la justicia boliviana, a los médicos, a los abogados y a cualquier otra persona que hubiera participado en este proceso de la liberación del señor Richard Choque. Producto de esto se han detectado los otros cinco casos en el juzgado del señor Alcón donde participan los mismos abogados, participan los mismos médicos y otros hechos de características similares, lo que nos hace presumir que también se ha favorecido a otros cinco sujetos que estaban siendo, que están cumpliendo su condena en los distintos centros penitenciarios del Departamento ¿Están de ¿Están casos en ejecución entonces, ministro? había gente de régimen penitenciario involucrado que le consultaba? Evidentemente estamos investigando estos elementos, hay indicios eh, eh, preliminares donde supuestamente un funcionario de régimen penitenciarios estarían participando con esta organización criminal sin embargo esto está en pleno proceso de investigación y una vez tengamos los indicios suficientes se analizará presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades preconstituidas en nuestro país Ministro, por favor, la última pregunta sobre el caso del joven encontrado desmembrado en el bosquecillo de Cura Cura ¿qué informes se tiene hasta el momento? ¿qué avance? al respecto podemos manifestar que la causa de la muerte aún se encuentra por determinar por los médicos forenses correspondientes. Al igual que lo hemos hecho en anteriores casos donde la tasa de resolución de delitos en el Departamento de la Paz supera el 93%, en este caso también encontraremos la causa de la muerte con la cual se ha quitado la vida a este joven paseño, y encontraremos a los responsables como lo hemos hecho hasta el momento cualquier hecho de feminicidio o asesinato suscitado dentro del departamento de la paz y en todo el territorio nacional estamos dando resultados importantes porque lo primordial que tenemos como gobierno nacional es nuestra gente y vamos a hacer todas y cada uno de los esfuerzos para precautelar la vida de ellos y en caso de que hubieran sufrido víctimas, hayan sido víctimas de violencia o algún tipo de asesinato, encontraremos a los responsables y lo remitiremos ante las autoridades correspondientes. Ministro, el alcalde asevera que le han enviado cuatro cartas respecto a la inseguridad ciudadana y asevera que habría falta de voluntad. ¿Se va a reunir con el alcalde para ver las cámaras de seguridad, los pavillajes en las calles, tomando en cuenta los casos de inseguridad ciudadana a propósito del relanzamiento de los al respecto debemos manifestar que todas y cada una de las cartas que ha presentado el señor Arias al Ministerio de Gobierno han sido remitidas ante la autoridad correspondiente que es el viceministerio de Seguridad Ciudadana. Casi todas de ellas, exceptuando la última que ha presentado el día viernes, han sido respondidas dentro de los plazos oportunos. No obstante, manifestamos que el trabajo de la policía ha sido eficiente durante la gestión 2021 y se han reducido cerca de un 27% los delitos en el municipio de La Paz. Nosotros estamos trabajando de manera coordinada y eficiente con las distintas instituciones del Estado. Y básicamente, si el señor alcalde quiere posar para una fotografía en vez de realizar su trabajo, las puertas del Ministerio de Gobierno también estarán abiertas. de qué departamentos son y qué fechas, de qué fechas la liberación justamente que se había determinado como le manifesté precedentemente, no queremos dar mayores elementos para evitar la fuga o el abandono del territorio nacional de estas personas que han sido ya sentenciadas en los próximos días vamos a presentar la recaptura de, de estas personas para que cumplan las sentencias correspondientes por los delitos de asesinato. Digo asesinato porque en algunos de estos casos aún no había sido tipificado el delito de feminicidio dentro del territorio nacional. Sin embargo, por los delitos de feminicidio y violación que tengan sentencia, correrán la misma suerte aquellas personas que hayan utilizado instrumentos. Falsificados para beneficiarse de una corrup una corrupta justicia. Ministro, en el caso de Antonio Parada, por favor, ¿cómo anda el proceso de extradición ya son varios días el día se encuentra detenido? ¿Cuál es la situación, por favor? Manifestamos que los tiempos ya no van por parte de la justicia boliviana, son tiempos que deben ser analizados por la justicia del Estado brasileño. Sin embargo, manifestamos también que el fiscal general está tomando las acciones correspondientes con su par en el Brasil para que los tiempos de extradición del señor Parada y de su hermano, que también se encuentran en Panamá, se reduzcan y estos sujetos puedan rendir cuentas a la justicia boliviana sobre los recursos que le habrían robado a las arcas cruzanas. Ministro, precisión. En los dos casos, eh, la recaptura, ¿está con sentencia ¿O todavía no? En caso de Ferreira, Ambos sujetos ya tenían una sentencia ejecutorial y habrían sido liberados con los mismos elementos por los cuales habría sido liberado el señor Richard Choque. Eso es lo más deleznable que puede existir en la justicia boliviana en atención a que existen una serie de personas que en vez de estar cumpliendo sus sentencias están libres en sus casas y las víctimas o los familiares de las víctimas se sienten aterrorizados. ¿Qué